muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo el lance de un ciervo rojo diamante cazado en la reserva de cuatro colinas y sin más preámbulo comenzamos nos encontramos en el puesto granja sánchez aquí en el lago javier vamos a mirar con los prismáticos ahí entre la arboleda a ver si vemos algún animal mira ahí vemos una cierva otra cierva un grupo de cierva vamos a seguir mirando ahí vemos otra cierva otra cierva y mira hay un macho un legendario 200 y pico metros vamos a ir acercándonos a ver si podemos tener una una mejor posición y distancia para el tiro nos echamos un poquito de repelente vamos agachados para no hacer mucho ruido perretti viene a nuestro lado seguimos avanzando poco a poco, cogemos los prismáticos, a ver si los vemos otra vez. Vaya, no los vemos ahora, avanzamos un poquito más. No lo localiza, tengo ese árbol en medio que me estorba. Vamos a seguir avanzando. Ya, la le ha un poquito la, la amistad a vamos a subírsela. la elogiamos un poquito ya le vuelvo a subir la amistad que es importante porque así nos hace más caso si no se vuelve un poquito rebelde vamos a avanzar a ver si lo podemos ver ya no, todavía no nos tapa la, la vegetación a ver si llegamos a estos dos arbolitos y nos podemos poner de pie aquí en estos matojos vamos a mirar ponemos de pie aquí seguimos mirando un poquito más a ver si este árbol bueno, vaya la vegetación mira ya tenemos allí la hembra ah, la hembra y el macho hay dos hembras y el macho vamos a ver si podemos hacer el lance no tenemos marcado cogemos a ver si no, no podemos porque tenemos la cabeza de la, de la otra cierva Está justamente delante de la paleta Y no podemos disparar Así que nos vamos a acercar a la orilla A ver si por aquí podemos hacer el lance Mira, se nos levanta un poquito el animal Lo tenemos marcado y disparamos Le hemos impactado en el pulmón, yo creo que ha sido doble pulmón Y vamos a, vamos a recogerlo ya vemos la presión energética en nuestro GPS. Y vamos a mirar si vemos algún otro animal que se habrán espantado y podemos hacer un lance. Si me hace la pena ver que tenemos una hembra, un nivel 6, ese es un nivel pequeñito, otro nivel 5. Así que como van, van corriendo hacia arriba no, no vamos a disparar. Vamos a hacer la tarreta que busque. Aunque estamos un poquito lejos, no, no lo encontramos. No lo he encontrado. Pero ya lo vemos allí, el animal. Vemos el contorno amarillo. Venga, Perrete, búscalo. Ahora sí que está cerquita. Vemos ahí el contorno amarillo del animal. Y Perrete sale por arriba. Va a buscarlo. Ya sale corriendo por aquí abajo. Ya hago como una bala. Llega primero a la al impacto de la sangre. Ya la baja hacia abajo. Hacia la orilla. Y ya lo vemos ahí nuestro ¿no? animal. La verdad es que tiene una cornamenta muy bonita. Y creo que vamos a hacerle a hacer una foto. Ya lo llamo perrete. Vamos a sentar a nuestro perrete. A ver si podemos hacer una foto. Y luego lo utilizamos para el vídeo. Madre mía qué cornamenta tiene. A ver así, un poquito más para atrás. Perfecto y una foto preciosa ya la vamos a recoger a nuestro nuestro legendario un diamante 265,50 madre mía que cuerna más bonita madre mía qué preciosidad lo disecamos y vamos a mirar por la orilla de enfrente a ver si tuviéramos algún corzo algún otro venado y podemos hacer un un lance en la, la distancia. No, no vemos nada por aquí. No vemos nada, así que vamos a poneros el mapa donde ha sido batido para que encontréis la zona buena para cazar. Para cazar ciervo rojo ves pues aquí el lago el, el lago Javier. Ves el puesto que está muy cerquita del puesto. Y nada, vamos a alojar a Perrete y nos iremos a montar el vídeo. Muy bien, Perrete.